Otro centro educativo que no está apto para impartir docencia es la Escuela de Ranchito en el municipio de Villatapia, que según la directora del centro educativo, la maestra Carlita Marcia Solano, no cuenta ni siquiera con un baño donde los estudiantes hagan sus necesidades. Este centro funciona en jornada escolar extendida.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 La directora de la escuela de Ranchito hace un llamado a las autoridades a que tomen en cuenta el centro educativo. En cámara, Yurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.